de Colombia. Art. ¿Listo? Art. Hola, sí, ahora, sí. Hola. certificador hola, no, en competencias laborales en artes escénicas de artista, hola, hola, hola, hola, en Certificador hola, hola, hola, hola, en la hola, hola, hola, hola de hola hola hola. Sí, hola, hola, hola, hola, hola. En la gente el... el... es no va no va no va la gente está de, casa, más, está de, está de, de fiesta, fiesta de oiga viendo reinas bonitas acá para que tengan envidia realmente es un jurado de luz el que ha sido seleccionado en esta tabela en el festival y reinado nacional e internacional del puerto el también forma parte de los caballeros porque a las pues, damas ya, llevan, tenemos que Y ya son veteranos y con el amigazo allá, vea, vea. Y, Ahí, y eh, que parecido, parecido, de, bueno que presta. En el o jurado bueno, calificador también bueno, bueno, está el maestro Dani Leandro Gómez Aguirre. Maestro, bienvenido, un aplauso ¿sí, para él. Es gestor cultural, director, tratador y un dado tradicional. Bueno, bueno, ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! La envidia, la envidia, y mejor sentirla que tener nacional, coreógrafo 15 de 32 años de formación vea, y compañías y café, de danza vea, a nivel vea, departamental y, hombre, vea, y nacional. Vea, vea. Licenciado en Educación Básica de la Universidad del Libre con estudios de alta gerencia, docente, no, la taller talleres, seminarios en danza, folclórica. Es el público, fundador la nacional, el festival, de la Campaña Nacional Caimby y el director general, general. Además de ha sido jurado en certámenes y festivales, talleres, tranquilas y Jurado y tallerista en festivales, encuentros y elecciones de parejos oficiales y de grupos folclóricos en festivales como el de la ciudad de Ibagué, los bueno, director de la agrupación bueno, participante campesita. en el Festival bueno, de Festivales de la Capital del en no, del año 2017, docente y formador y de procesos amigos, de formación en danza y de danza es creador de la propuesta de investigación Hola. de y danza bueno, en Catipay Pasillo Fiestero y, y, y, y también gestor, portador y coreógrafo de danzas de, compras, de origen religioso y de, de, de, de, de labores de la vida cultural, sin vacuno en Dinamarca. El aplauso, pero, pero, pero, muchas gracias, maestro de Tania y Leandro Gómez, por estar porque, este porque, año en el jurado <risa> calificado. Venga, y viene la participación de las grandes mujeres en el jurado bueno, bueno, bueno. calificador son? Sí, saludamos a la señora la María Claudia Berrocal Durán ella es nacida de las en Montería y vive gran parte de su vida en, en la ciudad este de Cartagena. en la que reside actualmente tiene una experiencia de 30 años en la vida cultural Está de fiesta de concede. En la actualidad, de la de presidente, ases, a todos los que en el país están un viviendo todas las grabaciones para que pasen la vida. de Folclore, de, de la doctor Colombia. de Colombia, desde hace Merec, 20 años, es gerente del Fondo Mixto para la Revolución de Cultura y la artes de Bolívar. En su gran historia laboral, se ha desempeñado como directora de la División de Cultura del Departamento de Bolívar. Coordinadora de Cultura de la Empresa Promotora de Turismo de Cartagena y Directora de Cultura de Instituto de Cultura, Recreación y Deportes de Cartagena. Fue Coordinadora Cultural de la Cumbre de Países No Alineados, Noal en Cartagena, en el año 1995. Fue organizadora de la Muestra Cultural del Pabellón Colombia en la Feria Internacional Excoanover 2000.